Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a Aprende con Daria. Yo soy Daria. En el video de hoy, un video de la serie de vocabulario. Vamos a aprender los diferentes saludos en alemán y cómo aplicarlos de forma correcta. Los kids. Los saludos en alemán se rigen bajo la hora del día y hay distintos saludos a disposición. Eso no es nada diferente si miramos el español. El español también tiene buenos días para el tiempo de la mañana. Tiene buen día, tiene buenas tardes y tiene buenas noches. También de alguna forma distribuye o recorta el día en ciertas partes donde yo voy a aplicar cierto saludo. Esa misma lógica la podemos aplicar al alemán, solo que el alemán corta su día en trocitos un poquito diferentes revisamos eso cómo funciona aprenderemos primero los saludos que se aplican en un contexto un poquito más formal y empezamos con la primera hora del día el momento cuando me levanto hago mi rutina de la mañana y me encuentro con personas en ese transcurso más o menos en rango de tiempo, eso sería de un momento X donde una persona se levanta haciendo las 5, 6, 7 de la mañana y más o menos hasta las 10, 11 de la mañana. En ese periodo de tiempo el saludo es Guten Morgen, Guten Morgen, que sería algo como buenos días, Guten Morgen. Acá una pequeña variación también es posible y eso aplica para todos los saludos en el grupo de los saludos más formales en que podemos también solamente aplicar la segunda palabra como saludo. Le resta un poquito de formalidad al saludo. En este caso del saludo en la mañana, Good morning. la versión un poquito más relajada es Morgen. Y esto, cuando lo voy a aplicar, lo aplico cuando me levanto, cuando veo mis miembros familiares en la mañana y les mando un saludo, les digo good morning, good morning. Y también lo aplico cuando, por ejemplo, voy al trabajo en una oficina, tengo colegas y les voy a decir good morning, morgen o también si voy a a la panadería a comprar pan para el desayuno, a la persona que está vendiendo el pan también le indico good morning. Ese es el saludo para la mañana. Luego, para todo el resto del día, tenemos el saludo guten tag, que sería como buen día, guten tag. En su versión un poquito más relajada, un poquito menos formal, tag. Esto ahora para todo mi periodo, a partir de más o menos las 11 de la mañana hasta toda la tarde puedo aplicar ese saludo, guten tag. Luego, en el periodo donde el sol ya está bajando, ya no tenemos pleno sol, el saludo Cambia, el saludo cambia a Guten Abend. Guten Abend. Variación. Abend. Solamente segunda palabra. Abend. Más o menos el periodo acá es dependiendo de la temporada del año. Desde más o menos las 6 de la tarde hasta las 23 horas de la noche. Aquí aplico Guten Abend. Y solamente para la situación cuando voy a despedirme ya del día de las personas, voy a indicar... Chao, voy a dormir, estoy cansado, estoy cansada en ese contexto voy a decir GUTE NACHT en su variación utilizando solamente la segunda palabra NACHT y eso es solamente para la situación de ir a la cama, de dormirse, de ya cerrar el día por así decirlo Agregamos a estos saludos dos saludos más informales en un contexto de amigos, en un contexto de personas de la misma edad, en un contexto de personas que ya están bien familiarizados que es el típico halo y también hi como opción de saludo de menos formalidad veamos ahora la despedida, ¿Cómo me puedo despedir de alguien cuando ya quiero irme de un lugar, irme de la oficina decirle chao a un amigo, aquí solamente tenemos una variación del saludo un poco más formal y es Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, también tiene la variación de solamente aplicar la segunda palabra, Wiedersehen Y su contraparte en el contexto un poquito más informal sería Tschüss o Chao a todo esto hay que agregar que Alemania tiene distintos estados federales Y dentro de estos estados federales tenemos diferentes dialectos Y cada uno de esos dialectos tiene su propia dinámica y sus propias palabras Y podemos encontrarnos con diferentes tipos de saludos Solamente para dar un ejemplo para que puedan imaginarse ¿Qué significa eso? ¿Se saludan de otra forma? ¿Ya no me, ya no me sirven estos saludos que aprendí? No, no es así los mismos saludos que hemos aprendido se pueden entender perfectamente. Solamente las personas que son de una región o son de una área específica se pueden saludar de otra forma. El ejemplo del Estado Federal de Baviera, de Bayern, para saludar de forma más formal tenemos Cruz scott. Cruz scott sería algo como saluda a Dios. Y la versión más informal entre amigos es Servus. Cervos. Esto es muy típico del sur de Alemania En el norte de Alemania no vamos a escuchar esa forma de saludar Eso es solamente un pequeño paréntesis para que estén mejor preparados Los saludos que hemos repasado se entienden perfectamente en todo Alemania Y espero que ahora ya las pueden aplicar de forma instantánea Y son capaces de saludar y presentarse en alemán Espero que te gustó este video flash de vocabulario y si te interesa recibir más información, más trucos del estudio de Alemán y su proceso y la magia que contiene, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para recibir el aviso cuando salen los nuevos videos. Y yo me alegro mucho verte en el siguiente video. ¡Beso, next